Hola, ¿qué tal? Como ya os habíamos dicho, vamos a ver dos formas distintas de crear contadores. Una, como vimos en el vídeo anterior, es utilizando el método sistemático de diseños de circuitos secuenciales, para el caso particular de las máquinas de Moore. Y el otro, que es el que nos va a ocupar, o el que vamos a ver en este vídeo, sería para, para diseñar nuevos contadores. Sería diseñar nuevos contadores utilizando otros módulos contador, mediante la agregación o agrupación de distintos módulos contador o modificando la, la funcionalidad, agregando algunas puertas lógicas, podríamos llegar a construir otros tipos de contadores. ¿Ok? Esto es más complicado de, de ver, no se ve al instante, hay que tener mucha práctica para ir pudiendo ver cómo hacer estas modificaciones en base a otros contadores. Vamos a basar esta explicación este vídeo, en ejemplos. En ejemplos claros que muchas veces, que son bastante habituales, que son los tipos de, de modificaciones que se hacen habitualmente. Obviamente no son las únicas, puede haber muchas más, pero son como, como un poco de, de, de idea feliz, por decirlo de alguna forma. ¿vale? Así que vamos allá. El primer ejemplo que vamos a ver es lo que se conoce como diseñar contadores en, en, en cascada, el diseño en cascada de, de contadores. Este tipo de diseño, esta táctica, esta técnica, nos va a servir para aumentar el módulo de los contadores. ¿vale? Antes de nada, es importante saber cómo aumenta el módulo de un contador cuando se van conectando en cascada. ¿vale? Si yo tengo dos contadores de módulo, por ejemplo, N, N, y el segundo módulo M, el módulo del nuevo contador va a ser de N por M, va a ser la multiplicación de ambos módulos. Dicho de otra forma, en este ejemplo que tenemos aquí, si os fijáis, el contador de la derecha es de 3 bits, por tanto su módulo es de 8. Y el otro contador, el que está a la izquierda, es de 2 bits, por tanto su módulo es de 4. Por tanto, el módulo del contador resultante al conectarlos en cascada es igual a 4 por 8, 32. ¿Vale? Nos resultará un contador módulo 32. Esto es un, es un cálculo, es un dato importante. ¿Vale? ¿Cuál es la estrategia que se sigue para conectar los contadores en cascada? Básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a tener dos contadores que, Dos contadores o n contadores, ¿vale? Esto se puede extender a la cantidad de contadores que consideremos necesarios. Para este ejemplo vamos a poner solo dos. Pero imaginaros, en el ejemplo del 2, de dos contadores, vamos a tener dos contadores. Uno, que va a realizar el contaje de los bits menos significativos, por ejemplo, en, nuestro, en este caso que tenemos aquí, pues lo vamos a hacer con este contador, con el contador de módulo 8, y otro contador que se va a encargar de hacer el contaje de los bits más significativos que va a ser este contador de aquí, ¿vale? Así que, básicamente, el funcionamiento que tienen que tener o la forma en que tienen que funcionar es que el contador de los bits menos significativos, este de aquí, tiene que contar siempre y este de aquí, el de la izquierda, solo tiene que contar cuando se ha producido un módulo completo de contaje. Porque esto es así siempre. Eh, cuando veíamos cómo eh, generar un contador binario natural sin signo genérico de k bits, vimos que la operación, los JKs de mayor peso solo avanzaban, solo cambiaban de signo, solo cambiaban de valor, perdón, solo avanzaban en el contaje cuando todos los bits anteriores eran uno. ¿Eso qué significa? Cuando todos los JKs anteriores han llegado a su valor máximo. Vendría a ser extender aquella idea que ya vimos con el binario natural sin signo ascendente de k extenderla a este caso. Entonces, básicamente, lo que tiene que hacer este contador, el de la derecha, es que cuando llegue al máximo, es decir, cuando se cumpla todo el ciclo de contaje, se lo tiene que notificar al otro contador y el otro contador lo que tiene que hacer es aumentar en uno. Imaginar el ejemplo... En, en, en sistema decimal, el que conocemos nosotros, ¿vale? Imaginar que tuviésemos un contador de dos dígitos y uno de un dígito y queremos contar hasta el 999, ¿vale? Queremos contar, hacer un, un contador de módulo 1000. ¿Cómo si tenemos uno que cuenta hasta 100 y otro que cuenta 10, lo que tenemos que hacer es que el que cuenta 10 solo tiene que contar cada vez que hemos contado 100 en el otro de menos peso, entonces este de menos peso iría desde el 0 hasta el 99, cuando llega al 99 le tienes que decir al otro contador que había empezado en 0 que pase al 1. Este otro vuelve a contar desde el 0 hasta el 99 y cuando llega al 99 tiene que avisar, tiene que decirle al otro de que ha llegado a su final de cuenta, a su valor máximo y notificárselo al otro contador para que cuente uno más y pasar al 2. De nuevo, desde el 0,0 hasta el 99, cuando llega al 99, pues tiene que hacer lo mismo, notificar para que pase al 3, ¿ok? Aquí, con estos contadores en binario, ocurre exactamente lo mismo. Fijaros en este caso. En este caso tendremos un contador que sea 0,0, 2 bits, y el otro contador que es 3 bits, ¿vale? El de 3 bits, como hemos dicho, tiene que estar contando siempre. Contará 0,0,0, después 0,0,1... 0, 1, 0, y así sucesivamente hasta que llegue al 1, 1, 1. Cuando llega al 1, 1, 1, este bit, este contador de menos peso, lo que hace es notificar al otro contador, al de los dos bits de más peso, de que ha llegado al final de cuenta y que él tiene que contar 1. Pues cuando llegamos al 0, 0, 1, 1, 1, el siguiente valor de contaje es 0, 1, 0, 0, 0. Por tanto, es solo aquí cuando tiene que no contar el contador, el nuevo contador. De nuevo, este avanzará hasta el 1, 1, 1. Estaremos con 0, 1 porque el contador de más peso de los dos bits más significativos no habrá cambiado. Y en este momento pasaremos a 0, 0, 0. Y el otro contador, el de más peso, tendrá que pasar a 1, 0. Por tanto, solo cuenta el segundo contador, el que está conectado en cascada. Solo cuenta cuando el primer contador, el que está en, eh, en representa los bits menos significativos, llega a su valor máximo. Si nosotros tenemos la salida de valor máximo en el contador, en los dos contadores, y tenemos la salida de contentable en ambos contadores, pues esto es directo de hacer lo que podría hacer, acordaros que el Contenable es la entrada que únicamente que para que el contador funcione y cuente tiene que estar activada, pues si conectamos esta entrada con el valor máximo del anterior, el contador de más peso solo contará cuando el Contenable esté activo, que corresponde con el caso de que el contador de menos peso haya llegado al valor máximo. Dicho de otra forma, solo contará, el segundo contador, este de aquí, solo contará cuando el contador, el primero de ellos, llegue al valor 111, que es precisamente el, el, el comportamiento que queramos. El Contenable del de menos peso lo conectamos siempre a uno o a una entrada de Enable que nosotros tengamos en el sistema, ¿vale? Lo que, lo que prefiramos. El Clock iría conectado en común para ambos contadores también como una entrada del sistema del nuevo contador el clock y el reset de nuevo también iría conectado en común a la entrada reset del nuevo contador ¿vale? todo este contador estaría en una caja voy a dibujarla de otro color en una caja que sería nuestro nuevo contador, ¿vale? Fijaros que el máximo no lo he puesto aún como salida de este nuevo contador, porque, ¿qué pasa ahora con el máximo? ¿Cómo puedo implementar yo la salida de máximo de este nuevo contador? Si cojo y uso esta de aquí, tendré un problema. El máximo estará siempre activado para los valores que vayan desde 1, 1, 0 0 0 para todos los valores hasta 1 1 1 1 1 para todos estos valores el valor de máximo estará activado entonces ese máximo tengo que cambiarlo también no puede operar o no puede funcionar como estaba funcionando hasta el, hasta este momento porque el valor de máximo solo se tiene que activar cuando lleguemos a este caso a que todos los bits son 1, no a que los bits del contador más significativo son unos, ¿vale? Que sería cómo se está comportando este máximo. Por tanto, lo único que hay que hacer es coger este máximo, ponerlo en una puerta AND a la que también conectamos el otro eh, máximo del contador menos significativo, y ahora ya esta sí que es nuestra nueva salida de valor máximo. De esta forma, si ahora quisiéramos conectar este nuevo contador de módulo 32 a otro de módulo, por ejemplo, 32 como el mismo, pues podríamos utilizar esta señal de máximo para irlo conectando en cascada. Podemos conectar en cascada tantos contadores como nos, nos como necesitemos. ¿vale? Utilizando siempre esta misma técnica. El valor máximo del anterior habilita el contenable del siguiente. Y tengo que ir cambiando los valores máximos, la salida máxima, que me indica que es el máximo, para que realmente represente el único caso en el que tengo el valor máximo de los contadores anteriores, de los contadores de menos peso. ¿Vale? Esto sería la estrategia para aumentar el módulo de un contador. Pero podría ser que también nos encontrásemos con la necesidad o, o quisiéramos disminuir el módulo de un contador ya existente. ¿vale? Sería lo contrario. En el caso anterior, construimos contadores más grandes con otros más pequeños. Aquí queremos construir uno más pequeño con un contador que es de un módulo superior. ¿vale? Porque puede ser que no siempre queramos contar eh, números o secuencias de números que sean módulo eh, que sean potencia de 2. Los contadores binario natural sin signo sí, nos van a ofrecer contar de módulo 2, 4, 8, 16 etcétera vale para eso tendremos que disminuir el módulo por ejemplo imaginaros que lo que queremos es construir un contador módulo 6 para construir un contador módulo 6 los contadores que tenemos disponibles serían el de módulo 2 no nos sirve el de módulo 4 no es suficiente tampoco el siguiente módulo sería módulo 8 el contador de 3 bits me ofrece un contaje módulo 8 desde 0 hasta 7 y yo lo que busco es desde 0 hasta 5. Como el 5 necesito 3 bits, pues tiene que ser un contador de 3 bits, es decir, un contador de módulo 8. Podría coger uno más grande, estaría desperdiciando hardware, pero podría coger uno de módulo 16, módulo 32, lo que yo deseara, ¿vale? Para construir este contador de módulo 6. El ejemplo, lo hacemos con el módulo 8. ¿Y cómo tenemos que actuar? Pues es bastante simple, lo único que hay que hacer es cargar el valor 0 eh, cuando llegamos después de llegar al 5. Yo tengo un contador que lo que está haciendo es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y después del 7 empieza el 0. Pues lo que, puedo, lo que yo quiero hacer ahora con mi nuevo contador es hacer 0, 1, 2, 3, 4. Y después del 5, cuando ha llegado el 5, volver al cero, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? Pues cuando llego al 5, lo que puedo hacer es resetear mi contador. La estrategia es esa. Detecto el 5, detecto el valor 5, y cuando he detectado ese valor, activo el reset para que en el siguiente ciclo el contador se resete. Estamos suponiendo que tenemos un contador con reset síncrono, ¿vale? Acordaros que los de contadores de Reset síncronos son aquellos en los que el Reset no se produce hasta que llega el flanco ascendente del reloj. Así que, ¿cómo tengo que proceder? Yo voy contando de forma normal y habitual. Cuando llego al 5, tengo que detectar ese valor, tengo que activar una señal. Y esta señal, que se me activa cuando estoy en el 5, lo que tengo que hacer es resetear el contador para volver al 0 y que la próxima secuencia de contaje no sea el 6, sino que sea el 0. ¿Cómo puedo detectar el valor 5? El valor 5, si os acordáis, es 1, 0, 1. Pues basta tener una puerta en la que yo detecte ese valor, una puerta AND. Si tengo una puerta AND, yo puedo conectar, yo puedo eh, yo puedo eh, decodificar esos valores. Por tanto, tendría una puerta AND que me conecta el valor de Q, el valor de Q0 negado y el valor de Q2 sin negar. Esta puerta AND lo que hace es detectarme si estoy en el valor 5. Estoy en el valor 5. Cuando estoy en el valor 5 y eso es verdad, esta puerta se activa, lo que tengo que hacer es resetear mi circuito. Recuer eh, re Recuerdo que esto es así porque el reset es síncrono. ¿okay? Cuando llego al 5, se me activa esta puerta de aquí, esta entrada de reset se activa en el próximo ciclo de reloj. Se producirá el reset y pasaré al valor 0. Valor 0 ya des se desactivará el reset y seguiré contando uno en sucesivos ciclos, 1, 2, 3, etc. Dos cuestiones importantes aquí, ¿vale? Ahora acabo de perder el reset, pues lo que podría hacer es, o lo que tendría que hacer es que realmente no tengo que conectar. Directamente el reset con la puerta AND, sino lo que tengo que hacer es poner una OR de forma que tengo y conservo mi, estada, mi entrada reset y la conecto también esta puerta OR con la salida del la puerta AND que me detecta el valor 5 de esta forma el reset se activará cuando se active la entrada Reset o cuando haya llegado al 5. De esta forma no pierdo ese Reset por si lo necesito para otras cosas. ¿De acuerdo? Y segunda cuestión importante. Si nos ponemos estrictos y queremos utilizar la menor cantidad de, de hardware posible, esta puerta la podría reducir aún más. ¿Vale? Fijaros que detectar el valor 5... Habiendo pasado solo por 0, 1, 2, 3, 4 y 5, habiendo pasado solo por estos valores, se podría simplificar a detectar que Q2 es igual a 1, Q0 es igual a 1. Dicho de otra forma, podríamos decir que Q1 es X. Me da igual detectar el caso 1, 0, 1 o el caso 1, 1, 1. Porque a este caso, al 1, 1, 1, nunca voy a llegar. Como siempre voy a contar, de 0 hasta 5, la entrada de esta puerta nunca va a poder ser 1, 1, 1. Solo va a poder ser hasta el valor 5. El siguiente, los siguientes pasos, 6, 7 y ya está, el 6 y el 7, serán valores donker. Nunca van a llegar a estar ahí. Nunca voy a llegar a tener a la salida el valor... 6 o el valor 7, por tanto me puedo ahorrar o puedo crear esta puerta de forma que me baste construir o usarla una puerta de dos entradas con Q2 y con Q0. De esta forma seguiría evaluando si es el valor 5, obviamente también se activaría con el valor 7, pero como os digo, como en el 5 hago el reset, nunca llego al 7. Y es esta puerta la que iría conectada realmente a la entrada de Reset. ¿Vale? Y aún nos falta otra cosa. ¿eh? Es decir, pasos. Eh, detect eh, detecto el valor. Veo que puedo utilizar una puerta más pequeña para detectar ese valor. Lo conecto al Reset, pero tengo que tener en cuenta que no quiero perder el Reset. Falta una cuestión. La salida máximo. Si la dejo así, esta salida máxima solo se activa cuando yo llego al 111, 1, 1. Cuando Q2 es 1, Q1 es 1 y Q0 es 1. Nunca más voy a llegar a este valor porque estoy reseteando el circuito en el 5. Tengo que generar una nueva valor, un nuevo valor de máximo. ¿Cuál es el nuevo valor máximo? Es el 5. ¿Cuándo se tiene que activar el máximo? Cuando llego al 5. Tendría que poner una puerta que me, que, que me detectará que es el 5. Pero recordad que esto ya lo tengo, es esta puerta de aquí. Por tanto, aquí también tengo la salida máxima. Esta puerta que he puesto, esta AND, me sirve tanto, bueno, tanto esta como, como la de arriba. ¿eh? Cualquiera de las dos me serviría, la versión que reduce al máximo la cantidad de hardware o la versión menos buena, que tengo una puerta más grande de lo que necesito. ¿Vale? Entonces, en ambos casos, esto es la salida máximo, así que debería coger y mi nuevo circuito tendría la salida máximo, que es la salida de esta puerta A. ¿Vale? Así que ya vemos cómo podemos aumentar o disminuir el módulo de un, de un contador. De hecho, va a haber veces que pueda necesitar o que quiera llevar a cabo ambas operaciones, porque yo quiera contar hasta un valor... Que no sea eh, potencia de 2, pero que sea más grande que los contadores que tengo. Esto es lo que vamos a ver ahora a continuación. Como veis aquí, lo que se nos pide es crear un contador binario, natural sin signo, módulo 100. Pero nos dicen que únicamente disponemos de contadores módulo 16. Por un lado, módulo 16 no es suficiente a módulo 100. Por otro lado, módulo 100 tampoco es un contador que, que sea un valor que sea potencia de 2. Así que, por un lado, vamos a tener que aumentar el módulo de este, de, del contador que disponemos utilizando varios de ellos. Para ello lo conectaremos en cascada, y de, posteriormente, cuando hayamos creado un contador más grande, lo que tendremos que hacer es reducir el tamaño o el módulo de ese contador, pues eh, como hemos visto en el caso anterior. Así que si conecto, por ejemplo, dos contadores módulo 16, pues 16 por 16, el módulo del nuevo contador al conectar en cascada esos dos módulos, esos dos contadores módulo 16, será 256. ¿vale? Por tanto, en un primer paso tengo que construir, utilizando contadores en cascada, un módulo 256 y cuando lo tenga construido este módulo 256 pues paso a eh, construir a reducir el módulo de este contador construyendo un módulo 100 vale son los dos pasos que tengo que realizar así que vamos allá en este primer paso como hemos dicho con dos contadores módulo 16 que tendrían este aspecto de aquí tendrían 4 bits cada uno q3 q2 Q1, Q0, Q3, Q2, Q1, Q0. Tienen la salida de máximo. Tienen la entrada de Contenable, de Clock y de Reset. ¿Vale? Y de Reset. ¿Ok? ¿Cómo los conecto en cascada? Pues recordaros que era tan sencillo como conectar el Contenable con el máximo. Tengo el Clock en común aquí no los he puesto perdonar tengo el clock en común tengo el reset también conectado en común vale y eh, el máximo ahora el nuevo máximo será una an de los dos máximos de los dos contadores. De esta forma, yo ahora lo que tendría es un contador módulo 128, que me cuenta desde 0 hasta el 128 con la salida match, con el clock, con el contenable, el reset, y aquí tendría Q3, no, perdón, aquí tendría eh, 4, 5, 6, 7, Q7. Eh, Q6, Q5, Q4, Q3, Q2, Q1 y Q0. ¿vale? Por tanto, aquí tenemos eh, lo que habíamos hecho en, en la transparencia anterior, en el primer paso, que era un contador que es módulo 256, a partir de dos contadores, módulo 16. Ahora, es este, este contador módulo 256, el que tenemos que modificar para poder reducirlo a módulo eh, 100. Si lo que queremos hacer es un contador módulo 100, es un contador que va desde 0 hasta 99. Así que debemos decodificar el valor más grande, el valor 99, que este valor, el valor 99, es 11 1, perdón, 0. Porque tenemos un bit más. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. ¿Vale? hemos de decodificar este valor de aquí. Está claro que podríamos utilizar la puerta eh, más grande posible, la puerta AND más grande posible con 8 entradas que me decodificará un 0 para Q7, un 1 para Q6, Q5, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fijaros que una vez que tenemos aquí dos unos y una vez que tenemos aquí dos unos, los siguientes valores no vamos, a llegar, no vamos a llegar nunca a ellos. Me basta detectar tener 1, 1 aquí y 1, 1 aquí. Porque valores en los que aquí tengo a 1 nunca voy a llegar. ¿okay? Así que me da igual lo que sean todos estos valores de aquí. Me basta detectar tener dos unos aquí. En, esto sería Q, eh, pongo aquí al lado, Q0, Q1, Q2, Q3... Q4, Q5, Q6 y Q7, ¿vale? Entonces me basta detectar que en Q6 y en Q5 tengo 1 y que en Q2 y en Q1 tengo un 1. Así que conecto en una puerta A estos cuatro valores y esto ya me sirve para detectar si estoy en el valor 99. ¿Ok? De acuerdo que podríamos haber utilizado una puerta más grande con todos los bits, pero eso sería desperdiciar recursos. Me basta comprobar estos cuatro bits porque el único, los únicos casos adicionales en los que uno, uno, estos dos bits valen 1,1 y estos dos bits valen 1,1 son valores superiores a 99 que nunca voy a llegar. Nunca voy a llegar porque yo lo que voy a hacer es resetear el circuito antes de llegar a este valor. Por tanto, esto que hemos calculado lo tengo que conectar al reset, pero no tengo que olvidar que puedo tener un reset exterior y he de facilitarlo, he de proveerlo al, al circuito. El Containable sería el Containable externo de mi circuito, el Clock sería el Clock externo de mi circuito, ¿vale? Y ya por último el Match. El, el valor máximo que había calculado anteriormente ya deja de ser vigente, porque... Eh, los casos, este valor máximo lo que calculaba era que todos los números serán 1. Ahora mi valor máximo es el 99, ¿vale? Así que realmente esta puerta no la hubiese llegado a necesitar, no hubiese, no hubiese sido necesario ponerla. Me bastaría coger la salida de esta puerta, que ya me calcula si estoy en el caso máximo, si ya estoy en el caso de 99, ¿vale? Y esta sería la salida MATS de mi circuito. ¿vale? Y de esta forma ya tendría creado un contador módulo 100 a partir de contadores módulo 16, habiendo aplicado las dos técnicas. La técnica de um, contadores en cascada en un primer paso para aumentar el módulo del contador y después la técnica de decodificar el valor Máximo que deseo y resetear el circuito para que, eh, para que el circuito llegue únicamente a un, a, un, a un valor determinado por debajo del módulo que me proporciona el propio contador, ¿ok? Recordad que esto es así porque son resets síncronos, ¿ok? Pues ahora vamos a continuar viendo otros ejemplos de cómo construir nuevos contadores o contadores con nueva funcionalidad a partir de otros tipos de contadores. El siguiente, aunque os pueda parecer muy parecido al ejemplo anterior, ir con mucho cuidado porque no tiene nada que ver. Aquí lo que nos piden es hacer un contador BCD. Un contador BCD es un contador que cuenta como contamos nosotros. Es decir, cuento desde 0 hasta 9, tengo otro dígito que hago que cuente eh, uno más, es decir, voy de 0 hasta 9. El segundo dígito lo aumento 1, entonces pasará a valer 1 y vuelvo a contar de 0 hasta 9, es decir, 11, 12, 13, 14, 15 hasta 19. Luego paso el segundo dígito a 2 y empiezo a contar 21, 22, 23, 24 hasta 29. Paso el siguiente dígito y así. Es decir, lo que necesito crear, lo que necesito construir son dos contadores que cuenten entre 0 y 9 y que luego estén conectados en cascada para que el segundo solo cuente cuando el primero de ellos llega a 9, ¿vale? Es el procedimiento contrario, porque lo que quiero construir es un contador que haga 0, 0, 0, 1, 0, 2, hasta 09, luego haga 10, 11, 12, hasta 19, luego eh, 20, perdón, después de 19, el 20, 21, hasta 29, y así, así, continuamente, hasta 99, que volvería a empezar por el 0. ¿vale? Aquí, por tanto, necesito dos contadores de módulo 10 y conectar esos contadores de módulo 10 en cascada. El procedimiento es al contrario, porque nos piden un contador BCD y con ojo. Aunque el módulo sea el mismo, como es BCD, tengo que operar, tengo que llevar a cabo el diseño de una forma distinta. Y nos dicen que tenemos contadores de módulo 16. Por tanto, en un primer caso, tendré que construir un contador módulo 10 con contadores módulo 16 para posteriormente, con esos contadores módulo 10, poder conectar o, co o crear un módulo 100. Dicho de otra forma, que cuenta desde 0 hasta 99. Así que, vamos allá. Por tanto, el primer paso que tenemos que realizar es... Coger uno de los contadores, módulo 16, y reducir su módulo a módulo 10, es decir, para que cuente únicamente de 0 hasta 9. Por tanto, lo que tenemos que hacer es decodificar el valor 9, acordaros que el valor 9 es 1, 0, 0, 1, pero lo de siempre, si queremos utilizar el, el tamaño de puerta AND que codifique este valor lo más pequeña posible, tenemos que analizar que si vamos a resetear cuando llego al 9, nunca voy a tener un caso aparte del 9 en el que el bit más significativo sea 1 y el que el bit menos significativo sea 1. Porque el resto de casos serían 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, y 1, 1, 1, 1, 1. Son siempre valores por encima del 9. Entonces son valores que nunca voy a llegar y por tanto me basta eh, decodificar el Q3 igual a 1 y el Q0 igual a 1. Si no hubiese esto, pues lo que tengo que hacer es poner una puerta de cuatro entradas y decodificar el valor 1, 0, 0, 1, pero estaría desperdiciando recursos en mi sistema, ¿vale? Por tanto, lo que os decía, pongo una puerta AND que tiene que decodificar Q0 por Q3. Cuando esto valga 1, significará que estamos en el estado 9. Y lo que tengo que hacer, llegado al estado 9, es pues resetear mi circuito. Y este reset lo produzco o cuando llego al 9 o cuando tengo un reset este. Aparte de redefinir el reset, como ya hemos hecho, para el caso de, de llegar al 9, al nuevo valor máximo posible, tenemos que redefinir nuestra salida máximo, ya que esta de aquí no la vamos a utilizar más. Lo que tendremos es que coger este valor 9 y será esta salida de esta puerta AND la que utilizaremos como valor reset. ¿Vale? Ahora que ya hemos definido, que ya hemos eh, creado, diseñado un contador el módulo 10, que va desde el 0 hasta 9, conectando dos contadores de este tipo en cascada, seré capaz de hacer el contador BCD 99, es decir, la, los 4 bits menos significativos contarán desde 0 hasta 9, los 4 bits más significativos contarán también desde 0 hasta 9. Por tanto, cojo estos... Este, el diseño que había hecho en la transparencia anterior, pongo dos contadores de este tipo, y hago las conexiones en cascada como haría habitualmente. Cuando llego al valor máximo de menor peso, lo que hago es conectar este valor con el contenable del peso uh, superior, del, del contador superior, del siguiente contador. De esta forma, cuando el contador de las unidades llegue hasta 9, hará que las decenas se incrementen 1, activará el enable y aumentará un 1 el contador de las decenas. ¿Vale? Pero con esto no es suficiente. También es necesario que redefinamos los Resets como los tenemos definidos, porque fijaros ahora que este Reset se activa nada más llegar al 9, y nosotros no queremos que se active cuando llegue al 9, porque si no, entonces el contador haría... 88, 89, 90, esta señal se activaría con el 90, resetearía a 0 en el siguiente paso y ya estaría, empezaríamos otra vez por 0,1. Solo tenemos que hacer ese reset cuando llegue al 99. Así que a esta puerta AND también le tengo que conectar el valor, bueno aquí mismo, el valor de la otra AN, esta AN es la que me mira si es un 9, de esta forma esta puerta AN lo que me mirará es si es un 99, porque si no en el 90 ya haría el reset y pasaría al 01 y no, no estaría funcionando como, como deseamos. ¿vale? Y es ahora esta salida efectivamente la nueva de MATS, ¿vale? no, en, en este sentido no habría que cambiar nada porque como la salida que tomamos es la salida de, ya directamente de esta puerta que me está mirando si es 99, solo se activa en el caso de que tengamos el 99. Las dos re, los dos resets del sistema de todo el contador se, activarían en, se conectarían en común, el del, me, del de menor peso de las unidades se conectaría con el contenable de entrada del contador general y el Clock pues, también iría conectado en común ambos dispositivos conectado al clock del contador, ¿Okay? De esta forma ya tendríamos creado un contador BCD, módulo 100. Fijaros las diferencias importantes que hay de ser un módulo BCD, un contador BCD, a un contador binario. Cambia totalmente cómo hay que hacer el diseño, ¿vale? El siguiente tipo de contador que queremos implementar o el siguiente ejemplo que queremos ver es uno que no solo cambiásemos el valor máximo de llegar solo hasta, hasta el valor 5, sino que también podamos cambiar o modificar el valor de inicio, el valor 2, ¿vale? Esto, la forma de hacerlo es, en lugar de utilizar un contador que me permita resetear el circuito, lo que tengo que hacer es detectar el valor 5 y cuando he llegado al 5, lo que quiero hacer es no resetear el circuito, sino cargar un nuevo valor. ¿Qué valor? El valor 2. Por tanto, necesito un circuito, un contador, que tenga la función de carga, de carga de un valor inicial. Así que, lo dicho, cuando yo llego al 5, detecto el 5, le digo al contador que cargue, en el siguiente flanco ascendente cargará el valor 2 y... Uh, empezaremos a contar de nuevo de, en, desde el 2, y hará 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente, ¿vale? Por tanto, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar un contador módulo 8, contador binario, el número 8, módulo 8, para poder codificar tanto el 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Así que vamos allá, este sería un contador con, con señal de carga, que, que posibilita la carga de un valor inicial, de 3 bits, para, es decir de módulo 8. Básicamente lo que hay que hacer es lo que comentábamos de codificar el valor 5, el valor 5 de nuevo me basta sacar el 1 de q2 y el 1 de q0 para detectarlo, esto es detectar si es igual a 5 y lo que decíamos al llegar al valor 5 lo que quiero hacer es cargar el valor. Antes cuando lo convertía en módulo 6, lo que hacía era resetear. Dicho de otra forma, cargaba un 0. Ahora no quiero resetear, lo que quiero hacer es cargar un 2. ¿Cuál es el valor 2? Pues el valor 2 es 0, 1, 0. Si a la entrada del el valor que se carga tengo escrito un 2, tengo puesto un 2, yo hago la carga de este valor y ya tendría implementado un contador que va desde 2, hasta 5, hasta ¿ok? Y ya por último, el último ejemplo que queremos ver es generar un contador binario descendente utilizando un contador binario ascendente, ¿vale? Este es de bastante idea feliz, pero bueno, basta conocer un poco cómo funcionan los números binarios. Imaginaros que lo hacemos de 3 bits, ¿vale? Con un contador de 3 bits tenemos que el ascendente es 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, y luego vuelve a empezar. ¿Cómo sería el contaje de un contador descendente de 3 bits? Pues empezaría en el 111, luego iría al 110, 1. 0, 1, 1, 1, perdón, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Y luego volvería a empezar. Fijaros que lo único que tengo que hacer es hacer una transformación entre sus salidas actuales y la salida que yo quiero. Por tanto, debería, pues a lo mejor, crear una tabla de verdad en la que tuviese las salidas Q2, Q1, Q0, estas de aquí, las que, esta columna que yo he puesto aquí, y uh, el nuevo valor de contaje, la nueva secuencia de contaje que yo quiero, llamémosla eh, C2, C1, C0, pues pongo todos los casos, ¿vale? Pues sería 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, perdón, 0, ahí me he equivocado, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1 0 1 1 0 0, vale, me había saltado esta, 1, 0, 0, vale, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 001, 0, 0, 0, ¿vale? Entonces tengo que hacer una correspondencia entre un caso y otro. Si yo minimizo estas funciones, o, o a una tabla de verdad, o un mapa de Carnot, perdón, o lo que sea, me daré cuenta que siempre C2 es igual a la negación de Q2, C1 es igual a la negación de Q1 y C0 es igual a la negación de Q0, ¿vale? Esto realmente no, no, no, hubiese, no hubiese importado hacerlo desde eh, con todo este proceso, no hubiese importado hacer estas funciones que transforman los valores actuales de salida a unos nuevos valores eh, actuales de salida para cada uno de los estados, para cada uno de los casos. ¿Vale? Pero. ¿Por qué? conociendo un poco los valores binarios, nos damos cuenta que el descendente es directamente el inver la inversa de todos los... De, de, de, del, del ascendente, ¿vale? era, de, era bastante sencillo verlo. Pero lo he puesto así porque en algún caso nos podría interesar cambiar una secuencia de contaje y siempre lo podríamos hacer así. Podríamos partir de un contador binario natural sin signo y que nosotros los valores que queramos contar o que queramos generar Fuesen otros, pues sería hacer una tabla de verdad que transformara el 000 para el valor de contaje que queremos en el primer estado, el 001 para el valor de contaje que quisiéramos en el segundo estado, y así sucesivamente. Y podríamos crear una nueva secuencia de contaje simplemente con una serie de puertas lógicas a las salidas del, del, del estado, del, del valor de contaje del contador binario eh, natural sin signo. ¿Vale? Este es un ejemplo muy sencillo, muy directo, que no hubiese importado eh, hacer ni siquiera esta tabla de verdad, eh, ni siquiera esta minimización, pero en otros casos nos podría ser útil. En lugar de empezar a diseñar un contador desde cero, por ejemplo, podríamos hacer un gray de esta forma, un contador gray en el que fuésemos poniendo los cambios de estos bits a los de valores de contaje gray y luego tendríamos de nuevo pues G2, G1, G0 y sacaríamos una función para cada uno de ellos y esta función sería la que me generaría el código, ¿vale? Las dos estrategias son igual de válidas, probablemente esta estrategia nos genera unas, eh, un, un número o necesitamos un número de puertas mucho mayor, ¿vale? Para este caso de aquí, lo único que tendríamos que hacer, pues, resumiendo, todo lo que hemos dicho antes, sería negar las salidas. Así que podría una puerta de negación aquí, otra puerta de negación aquí, otra puerta de negación aquí, y estos serían Q2, Q1, Q0. ¿Vale? Y ya estaría. Otra opción es, si yo hubiese tenido acceso a los flip-flops internos de mi contador, de alguna forma, en lugar de haber cogido los valores Q, podría haber cogido los valores Q no Q, y así me ahorraba también incluso las puertas de negación. Ambas alternativas eh, son igual de, de válidas. Pero bueno, que os queden claros que también complicando o, haci o, o haciendo más compleja las puertas que pongo aquí a la salida, incluso podría cambiar a otras secuencias de contaje con esa estrategia que os he dicho de tener la tabla de verdad del valor, a, del valor de contaje en binario natural sin signo y transformar generar el circuito combinacional que transforma a esas otras salidas, a esos otros valores de, de contaje para una secuencia distinta que a mí me pueda interesar. ¿De acuerdo? Y bueno, eh, esto es todo de la parte de diseño modular o, o diseño en cascada de, de contadores. Ahora ya sabemos crear contadores tanto aplicando el, eh, el diseño sistemático de, de sistemas secuenciales, o coger contadores que ya existen y modificarlo, ¿vale? La primera, eh, el primer caso, el primer método es mucho más sistemático, es más, eh, más claro, no hay que pensar tanto, por decirlo de alguna forma. Y en el segundo método, pues tenemos que buscar estrategias que, que a veces son de idea feliz, ¿vale? Que no son tan, tan subjetivas, tan objetivas, perdón, y, y tan sistemáticas, ¿vale? Bueno, por mi parte ya está y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.